Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión quiero enseñar este módulo láser de línea verde que me compré. Como pueden ver, es un módulo que va encapsulado tipo lapicero que se conecta y por medio de una pila. Pero donde yo lo quiero poner es en una caladora. Ok, lo tengo yo aquí. Puedes tener la tapa. Entonces, este print no me sirve. También, como pueden ver, solamente hay un punto, un punto de contacto para ser alimentado. Es porque este es el negativo y toda la carcasa es el positivo, porque la pila, al tener este spring, el lado que es plano de la batería que se conecta aquí. Mientras que el lado positivo, es, si tú metes la, la pila desde el lado negativo hacia el lado positivo, y le, le rosca la tabla, toda la carcasa hace contacto con esto. Este es uno. Aquí tengo otro, donde ya son de los cables. Son finos, porque esto no maneja tanta potencia, entre comillas. Aunque en la, eh, puede manejar mucha. Aunque en la realidad consume más potencia. Aquí tengo una batería de 20 voltios. De herramientas eléctricas. Bueno, tengo un par de ellas. Y para lo que le voy a usar, así, como también como vieron tengo uno así el que tengo dejando las pruebas y otro anterior el que tiene está nuevo no le he puesto la mano entonces aquí vamos a aceptar trebol porque eso es lo que dice el fabricante de consume normalmente y mmm, 400... Eh, no con uno 500, mmm, 250 mA va bien ok entonces conectamos positivo mm, negativo ah también lo que no me gusta de este modo lo que se también si se puse como un láser vamos haciéndolo así es el láser entonces si pongo esto este como el difusor también es muy brillante vamos un poco la luz eh... ahí mejor que ahí está iluminando menos que para los que le voy a usar que va a tener una caladora y los otros sí, los otros van a tener un poco más de potencia porque no quiero usar una versión comercial porque son caras, son 40, 50 dólares. Mientras que esto me cotó 3 dólares, creo que fue. Claro, me, no me costó tan barato porque no bu busqué mucho. Lo he visto más barato en otras páginas. Entonces aquí está consumiendo 115, mira un pel, 2.45, 44 voltios. Que está muy bien. Y si por eso vuelta hasta Es decir, con una pila. Es decir, con una, una pila de estas, de esta, si con una 1850 se puede alimentar, claro que no es muy conveniente. Yo estoy usando fuente con esta de eso 50 watts aproximadamente de potencia. Pues el punto que, como que yo haciendo el video. Y lo estoy diciendo ahora es que tuve un problema inicial. Porque yo quiero usar este regulador. Que es, o sea, la pantalla se enfoca. Es ese. Tengo un regulador variable. Pero el problema es que al ser lineal se, calent se me está calentando mucho. Entonces dije, bueno. Y me hizo un regulador aquí de resistencia, haciendo vaina para. Porque se me había olvidado cómo manejarlo y todo eso. Pero, ok, dije. Vamos a intentar y todo eso. Cuando encuentro resistencia se calienta mucho porque es lineal. Es decir, toda la potencia que hay que disipar, es decir, toda la potencia de 20 voltios a 3 voltios, que es lo que necesito, se está comiendo uno de 17 voltios, se tiene que estar consumiendo el regulador. Entonces, es una potencia importante que él se está comiendo. Se es vamos a poner un regulador de 12 voltios, no, de 10, puse uno de 10 voltios. Iba a poner uno de 12 porque quería poner una... Es sí, decir, un, unos pedazos de tira LED para iluminar más en la caladora Pero lo deseché así del lado y Voy a poner uno de 10 ¿Para que el, el desregulador se come 10 el, des, o el otro o se va a comer 7 Como quiera Se calientan los dos Busqué porque fui, No se me recuerde que también este línea Dije, ok Vamos a poner uno de 18 No, 15 Uno de 15, sí Este se come 5 Este se come 5 Este se come 7 Se calientan En fin, que la mejor opción para el tipo de láser y todo lo otro, se está calentando un poco, es un, una CBC, una, una, fuente, una fuente switchada. El problema, hace una fuente switchada y no controla el amperaje, si esto se, se usa por un tiempo prolongado, se, se va calentando. Es una creación rápida, yo aquí tenía un limitador de corriente. Con los transistores, así con los reguladores, así así era que estaba montado uno en secuencia de otro, y al final tenía una resistencia para limitar la corriente, y esto era para limitar el voltaje con este regulador. Entonces hay que usar hacer decir, usar la limitante del voltaje, no del amperaje, vamos a que se explique mejor, así que se vea mejor lo que quiero decir. Entonces aquí, esto puede consumir hasta... Creo que 400 mA de ahí no, no pasa. Es decir, consumo más. Entonces ahora, vamos al voltaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajando el voltaje. Y ven cómo el amperaje se intenta mantener. Pero llega un punto donde el láser. Vamos a ponerlo así para que se vea. Sigue funcionando. Pero, estoy bajando la potencia. Ahí deja de funcionar. Entonces, intentando controlando la potencia. Es pues, decir, el voltaje. Puedo controlar... Cuenta con la consumiendo y así controla la potencia Y así puedo dar más tiempo encendido. Vamos a dar un poco más Aquí puedo ser más minucioso porque toco una fuente Pero con esto tendría que estar buscando y viendo todo eso Y la resistencia que también puede ser muy útil Es si le cambio este potenciómetro, pongo un potenciómetro afuera En la calcácia y puedo subirla o bajarla un poco Dependiendo de lo que necesite Para el funcionamiento entonces, ese, ese, ese flash lo da porque de seguro hay, hay un falso contacto en algún punto de los cables. Entonces, eso fue mi, mi, es decir, lo que pasé esta semana intentando hacer funcionar esto, por eso fue que no traje video. Y eso es todo. Gracias y nos vemos en la siguiente. Bye.